Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, con esta audiencia maravillosa y por los medios que se difundirá también. Gracias a la Universidad de Concepción por este acertada actividad que nos, eh, nos convoca, nos entretiene, nos recrea y nos hace crecer. Una vez en, en una actividad como esta, escuché a un escritor a un poeta, decir que la poesía no es social ni tiene un compromiso. La poesía es poesía. Y verdaderamente hoy Ingrid nos muestra que la poesía no existe sin un compromiso sin una verdad que develar como dice Laura nuestra directora de la Casa Gonzalo Rojas de Chillán que Ingrid por primera vez usa un, un lenguaje más duro y verdaderamente usa un lenguaje más duro pero con esa belleza del que escribe poesía los poetas nos dicen cosas terribles pero con la belleza del lenguaje eh, hace años atrás en los años 70 yo tenía un profesor aquí al fondo, detrás de la biblioteca, que amorosamente le decíamos el Panoca, no, no voy a explicar por qué le decíamos el Panoca, que era mi profesor de Historia 2 Y decía, la historia se repite y no nos enseña nada. Cuando empezamos esta actividad estaban, eh, no sé, nunca ubico los nombres pero me gusta mucho su música, esa canción que dice, querida el santo padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma, que la violeta, ¿ya? Por estos pasillos, cargando a Licurvo en mi espalda, porque estudiaba historia, canté Querir al Santo Padre. La historia se repite, porque es como estar nuevamente en los años 70, a escondidas, cierto, eh, haciendo nuestros encuentros furtivos. Con la historia misma. Nosotros, los seres humanos, dividimos la historia. Decimos eh, antes de Cristo, después de Cristo, a los que vivieron el año 60, antes del terremoto, después del terremoto. En España es muy común y se arman unas confusiones cuando empiezan. Eh, con la hora vieja o con la hora nueva, cuando se hacen los cambios. En Brasil también, con la hora bella o la hora nova. Y la gente explota y se enoja, pero si hay una sola hora. Pero dividimos así. Nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a poder decir, antes de la pandemia y espero que en un futuro no muy lejano podamos decir después de la pandemia así se divide o los seres humanos nosotros dividimos así los tiempos, la historia y este libro va a estar dentro de la historia de nuestro país porque es la historia cuarentena confinamiento y estallido tres temas glacialmente crueles del presente siglo con lenguaje literario simbólico porque es una poeta y metafórico obviamente cuya esencia es la reflexión cierta donde observamos, palpamos nuestras propias experiencias es esta, una escritura que nos envuelve en la realidad aleatoria que vivimos. La mirada del poeta conmueve y ensombrece con la fuerza dolorosa de estos tiempos caóticos a los que hemos sido arrastrados. ¿Quién se imaginó alguna vez decir, oye, el próximo año voy a ser testigo de una pandemia? ¿Quién se imaginó que iba a andar con esto? No por unos meses, ya llevamos dos años. A veces cuando voy por la calle y observo a la gente y lo veo y, y veo a todos con esto, tomo conciencia, yo soy testigo de este momento en mi país yo soy testigo de este momento en el mundo ¿quién puede decir que fue testigo de la fiebre española? sin embargo existió y fue tan terrible o más que, la, que nuestra propia pandemia somos testigos lo estamos viviendo y aquí está plasmado así como Darío Licurgo escribió sobre la historia de aquellos tiempos y nos trae hacia nuestro presente, así como los historiadores contemporáneos, los escritores, los poetas, son nuestros historiadores, con el lenguaje de ahora, la metáfora de ahora, y con la interpretación que debemos hacerle, porque esto habla de mí, de, yo me identifico y seguramente ustedes si sí tienen la oportunidad.